Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Alejandro Nájera Aguilar. Vengo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Eh, el artículo en el cual me tocó colaborar en, el, en la revista Espacio I D eh, Habla sobre la remoción de los contaminantes de la cara orgánica en una de las eh, aguas más contaminadas, como son los lixiviados. Los lixiviados, prácticamente eh, definido en términos sencillos, son los líquidos que se desprenden de de la basura, de los residuos sólidos urbanos. Estos líquidos contienen una alta concentración de, de materia orgánica, de sales este, de diferentes compuestos inorgánicos, de metales, nitrógeno amoniacal, en fin, es un cóctel de contaminantes pues, contenido en, en, este, en este tipo de aguas. ¿no? Entonces esto lo hace difícil de tratar. En el presente documento eh, se busca dar una alternativa para su tratamiento, eh, utilizando materiales estabilizados. ¿Qué son los materiales estabilizados? Los materiales estabilizados son los, son los residuos extraídos de los mismos rellenos sanitarios, eh, materiales que llevan alrededor de 8, 10, 12, 15 años dispuestos en ese sitio y que prácticamente han pasado por los mayores procesos de degradación. Por eso se consideran estabilizados. Estos materiales son ricos en consorcios microbianos. Esto lo hace atractivo para precisamente ensayarlo en el tratamiento de las aguas contaminadas. ¿no? Entonces, en este trabajo lo que se realizó fue extraer estos materiales, eh, bueno, después de ponerlos a secar, cribar y realizar diversas pruebas en el laboratorio, se tomaron estos materiales y se colocaron en reactores para eh, que operaran como una especie de biofiltros, por los cuales se hizo pasar el lixiviado y bueno, los resultados que arrojó este eh, pues, o, han, o, se han, o se han obtenido a través de este proceso de, de investigación pues han, han sido resultados bastante, bastante buenos eh, removiendo de la demanda química de oxígeno en porcentajes del orden del 60 al 90% la parte de color en un porcentaje de remoción también similar alrededor del 70 al 80%, son resultados este, muy buenos, obviamente habrá que seguir eh, con esta línea de investigación buscando hacer más eficiente el sistema de tratamiento.